Hola, soy José Cano, tengo 21 años y soy estudiante en la Universidad Tecnológica de Panamá e hice mi voluntariado en Brasil. Y ahí decidí tomar un proyecto llamado El Giramundo, en donde yo hacía mi voluntariado en una ONG que se llamaba Escuela de Actores. La ONG consistía en un, en un nicho de teatro con jóvenes entre 5 a 18 años y esos chicos eh, hacían shows, se dedicaban como a la formación en las artes escénicas para estos chicos. Mi proyecto Giramundo consistía en dar talleres, de, en dar talleres multiculturales. Yo como un estudiante, un joven panameño y ellos como, como brasileños.